Aquí tenemos la plataforma MetaTrader 5 y el primer paso para poderla configurar es el acceso. El acceso se hace a través de la introducción de las claves que os hemos enviado a través de archivo. archivo lo tenemos aquí arriba. ¿okay? Abrimos archivo y nos vamos donde pone Login. ¿okay? login. En Login tenemos que introducir el, el número de usuario la contraseña que os he enviado, pulsar en marcar el guardar contraseña y en la parte inferior donde pone servidor, ok, aquí eh, tecleáis el número que os he dado, puesto que mmm, preconfigurado está, eh, hay un servidor que envía los datos de, eh, de Forex, entonces ponemos eh, el número que os he indicado el 173, 248, 536, eh, 244, 2 puntos, 443, todo separados por puntos, tal como os he puesto: es decir, 173, punto, 248, punto, 136, punto, 244, punto, 2 puntos, perdón, y el último, después de los dos puntos, es 443. Con eso tenemos acceso al servidor de Virtual Broker donde eh, se van a suministrar los datos de mercados y de noticias. ¿okay? Una vez que que tenemos el acceso eh, realizado, se nos va a abrir en la parte izquierda, al cual pues accedemos normalmente con control M. ¿okay? Control M nos accedería al, a los mercados. Control M, vamos a ver. Uh, está aquí, un momentito, ver, a ver si lo sabe, aquí, observación de mercado, lo veis, control M. Okay. Al pulsar sobre control M aquí os sale el listado de los mercados. Posiblemente al principio solamente tengáis configurado eh, Forex, pero para sacar el resto de los mercados, eh, índices, materias primas, acciones, vais a pulsáis con el botón derecho del ratón encima de la parte blanca ok y aquí seleccionáis símbolos ¿okay? símbolos el, os sale una ventana que os pongo porque me ha salido en el segundo monitor aquí ¿okay? en esa ventana tenéis los índices ahí hay índices eh, eh, normales y luego los índices vb los de virtual broker estos índices de virtual broker, a medida que lo pulsáis sobre ellos, eh, los marcáis, eh, se os sale, os sale en la lista. Eh, por ejemplo, eh, el mercado eh, francés, al pulsar... Ok. Eh, vamos a ver si se activa aquí. Lo que ocurre es que, eh, al tener la captura de vídeo, eh, al mismo tiempo, hay algunas funciones de la plataforma que no puedo mostrar. ¿no? vamos a ver si nos lo admite no no, eh, no no no no lo activa debido precisamente a eso aquí está el vídeo pero bueno vosotros pulsáis sobre el, los índices que queráis ahí está pues desde el Dow Jones el Eurostock el, el CAC francés el Nasdaq Cien eh, americano el FTSE inglés el US 30 que es el Dow Jones, el U 500 que es el SP500, eh, hay bastantes más. Tenemos el DEC 30 que es el German 30, EUR 50, el Eurostock 50. Eh, ahí se repite el. Bueno, ese es el, el CAC, eh, sí, CAC 40, Nasdaq 100. Vuelvo otra vez de, de nuevo. Okay. Bien, entonces seleccionáis los mercados y una vez que selecciona los mercados, eh, entonces abrir los gráficos. O sea, esta ventana lo, lo, la cerráis ¿okay? y aquí os sale el listado de los mercados que, que deseáis. Y para abrir una ventana, ¿okay? eh, un gráfico, veis pulsáis con el botón derecho del ratón encima de la línea y mm, pulsáis levantad, eh, ventana de gráfico. En okay. la ventana de gráficos fijaros cómo os va a salir. Os sale con gráficos de vela, con fondo negro. Y eh, el fondo negro con gráficos de vela es algo cansino eh, de seguir durante mucho tiempo. Debido a que el ojo humano, eh, la, la pupila se dilata. Okay, y está recibiendo mucha más información de, de la que realmente necesita. Entonces, para eso hemos creado una plantilla que os la voy a entregar el día de la reunión. Esa plantilla se carga pulsando con el botón derecho del ratón encima del gráfico. ¿Okay? Pues, eh, fijaros aquí que está plantillas. ¿Okay? plantillas. Estas plantillas, este que están um, preconfiguradas, están con los indicadores y osciladores que habitualmente, pues, eh, con los que trabajamos habitualmente. Eh, yo utilizo habitualmente pues eso, el, el RSI como indicador del líder y el MACD de vez en cuando, ¿no? ¿Okay? Entonces esto es una plantilla que ya está preconfigurada, ¿ok? Desde aquí pues se abre la plantilla y cambia el gráfico, cambia a gráficos de Candlestick que eh, está bajo el, el RSI, ¿okay? vamos a ver si esto me permite, aquí está okay. aquí está el, el ok, aquí lo tenemos bueno pues volumen, RCI gráfico de vela y los espacios temporales que nosotros queramos a medida que, que queremos ir analizando eh, otra de las opciones que tiene, a diferencia del, del MetaTrader 4, es que cuando lo abrimos no nos salen las lupas. Eh, la, la, lupa, la lupa está, se, se configura desde aquí, desde ver. Okay. Aquí en barras de herramientas, eh, periodicidad. ¿no? Aquí hay que marcar periodicidad para que os salga la lupa. Eh, pero si no la tenéis no os preocupéis. Porque pulsando con el signo menos en el gráfico o con el signo más podéis hacer ampliación y reducción. ¿okay? Otro atajo, eh, como sucede con el control M para sacar la lista de mercados, eh, nos interesa conocer las operaciones. ¿okay? Y entonces con control T ¿okay? accedéis a noticias, las operaciones que se están realizando... Eh, el historial de todas las operaciones que se han realizado, eh, eh, si hay algún buzón de noticias eh, que se haya recibido, eh, calendarios de eventos, eh, noticias de la empresa, mercados, esto, es decir, aquí eh, hay una gran cantidad de, de información, incluso se pueden contratar eh, servicios de señales. ¿no? señales de los mercados. ¿vale? Bueno con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. porque eh, vamos a tener una reunión. Yo voy a estar hoy eh, jueves a las 10 de la noche en el chat y si los que queráis eh, entrar en el chat de east2009.com eh, el acceso al chat que se os ha enviado eh, las claves también de acceso y, y, y, algunos ya las conocéis bueno pues ahí podemos discutir los eh, los inconvenientes que podáis tener, de acuerdo señores, hasta luego, chao